Hay frases contundentes, hay frases de peso específico muy grande, hay frases que pueden abarcar toda una historia o todo un universo de ideas, hay frases muy bien elaboradas. Muchas de ellas tienen su autor, otras de ellas son anónimas y este tipo de frases y de fraseología al pronunciarlas le da a quien las utiliza un carácter mucho más profesional mucho más profundo con un reflejo de conocimientos más amplios y si usted es una persona que tiene una serie de conocimientos amplios que pudieran respaldar frases como esas úselas úselas con toda confianza porque usted, aunque alguien quisiera cuestionarlo tiene usted los argumentos y los conocimientos académicos o mundanos necesarios para refutar cualquier crítica o cualquier censura que alguien pretenda hacerle. pero déjeme, déjeme decirle algo si usted está usando y quiere citar una frase muy conocida, como por ejemplo Yo solo sé, que no sé nada, no pretenda adjudicársela a sí mismo, salvo que la esté usted, usted utilizando como una especie de muletilla o de ironía o de sarcasmo. Pero si no es así, si usted la quiere insertar Dentro de un contexto Como si fuera un argumento sí tendría usted que reconocer Al autor y decir Pues como dijo Sócrates Yo solo sé Porque no sé nada Pero si no hay un autor Evidentemente conocido De una frase Con toda confianza dígala usted Como si fuera propia Como Suponga que no como su propia invención Pero sí como su propio catálogo de conocimientos que ha adquirido a lo largo de los años y a lo largo de sus estudios, lo cual le da a usted el derecho completo y legítimo, completamente legítimo de utilizar esas frases como propias, porque a usted me ha costado trabajo aprenderlas, porque usted se ha tomado la molestia de pasar algunos años en una academia o en una escuela o en un diplomado. Aprendiendo este tipo de conocimientos y de frases, y de conocimientos básicamente que se expresan mediante frases ya concretas y muy bien hechas, ya son suyas. Usted las aprendió, usted las estudió, úselas o como tales. No necesita usted necesariamente estar diciendo quién fue el autor. El autor fue usted en todo caso. Esto es estilocracia y estilocracia clásico. Yo soy Ricardo Domínguez es una pequeña cápsula para ustedes mis estimadas y estimados amigos de Siltrasia que tengan muy buen fin de mañana.